9 y 33. Vamos a hablar un momento de la generación de energía, de la producción de energía fotovoltaica. La Unión Europea quiere colocar al ciudadano en el centro de la transición energética, pero si se ha blindado un modelo en plan oligopolio, una cosa será el deseo y otra la realidad. Por aquí van los tiros de lo que denuncia la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de Ampier, buenos días. Muy buenos días. Ustedes eh, reclaman por tu programa. Gracias, un placer tenerle con nosotros. Ustedes reclaman un, un derecho efectivo de, de acceso y conexión a redes para pymes y ciudadanos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, llevamos muchos años de lucha contra el cambio climático. La asociación que, eh, que presido es la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Y desde hace más de una década venimos bueno, pues invirtiendo muchas familias murcianas. Hoy ya somos más de 15.000 familias murcianas las que hemos hecho realidad. Los primeros proyectos fotovoltaicos de nuestra región... Y eh, sumados a las del resto de España, somos en total casi 65.000 familias españolas las que eh, con mucho esfuerzo hemos realizado los primeros proyectos que nosotros identificamos como proyectos sociales, distribuidos, que eh, generan riqueza allí donde se implantan, en todas las localidades donde se implantan. Y además defendemos un modelo de integración, un modelo eh, eh, que no suponga un gran impacto paisajístico o un gran impacto medioambiental, es un modelo sostenible, es un modelo basado en parque fotovoltaico que no tenga eh, una superficie mayor a 10 hectáreas. Pues bien, ese modelo está siendo actualmente eh, muy atacado, por parte de las grandes compañías eléctricas que desean implantar macroplantas, grandes parques solares en nuestra región. ¿Qué ocurre con esas macroplantas? Pues tienen varios problemas eh, a nuestro juicio. El principal es que expulsa al pequeño productor cuyo modelo estamos tratando de defender porque es el modelo eh, que permite socializar la energía y eh, permitir el acceso a miles de ciudadanos a la energía limpia. Al implantar una gran planta solar eh, eh, copa la capacidad de evacuación de las redes, que no son infinitas, que hemos pagado todos los murcianos en el recibo de la luz poco a poco, mes a mes, hemos contribuido al desarrollo de esas redes, al desarrollo de todas las líneas que vemos en la región de Murcia... Pues ahora quieren, eh, eh, como digo, estas compañías, grandes compañías eléctricas y fondos de inversión, construir un determinado eh, eh, eh, cantidad de grandes plantas solares que lo que hacen es copar la capacidad de esas redes expulsando... Al pequeño inversor, a las familias, a las pymes, a los autónomos, que podríamos invertir en energías renovables. El segundo problema que tienen estas macroplantas es el enorme impacto ambiental y visual paisajístico allí donde se implantan. Estamos abogando por un modelo más sostenible, más distribuido, más integrable en el paisaje y, sobre todo, que sea propiedad de los murcianos, porque tenemos un activo solar en nuestra región que nos luce, que debemos defender y que debemos priorizar como eh, murcianos esa, esa inversión. Hace poco hemos construido en Yecla un parque solar que va a mercado, que no tiene ningún tipo de ayuda, subvención o retribución, que es propiedad de 100 familias murcianas que eh, hemos invertido 20.000 euros cada uno para hacer realidad. Este modelo de parque, además está viendo las imágenes, es el parque de Yecla. Se han construido dos exactamente igual en Yecla y cuya propiedad pertenece a 100 familias, uno y otras tantas familias el segundo proyecto. Ese es el modelo que defendemos porque es el que permite el acceso a la energía renovable que tanto se necesita, que tanto está pidiendo Europa para combatir los efectos del calentamiento global e impedir que la temperatura siga aumentando eh, eh, desbocadamente para controlar los efectos derivados del, del cambio climático. Uh -huh. Nos está contando por dónde va el sector de la producción de energía fotovoltaica en este momento en la región de Murcia. Eh, ¿Cómo están los originarios, por así llamarlos, los pioneros? No sé si es correcto llamarlos así. Así es. Hace 12 años, eh, más de, más de 15.000 familias murcianas fueron los pioneros en invertir en energía fotovoltaica en nuestra región. Esas 15.000 familias murcianas bueno, pues, eh, están percibiendo las retribuciones con un recorte perpetuo de en torno al 25% de las retribuciones que originariamente mm. se pactó con ellas en el boletín oficial del Estado. Con estas familias hay pendiente todavía una compensación, una justa compensación por parte del Estado, dado que ningún país del mundo hizo un llamamiento a la inversión ciudadana y cuando estaban realizados esos proyectos, les cambió las reglas del juego a mitad de la partida, aplicando recortes retroactivos y modificando las retribuciones que tenían asignadas en un boletín oficial. Insisto, ningún país del mundo. Con esas familias, con esos 15.000 murcianos y esos 65.000 españoles del, de, de todo el territorio, de nuestra nación, todavía hay pendiente una justa compensación. Estoy negociando actualmente con el ministerio, dado que eh, expresamente el acuerdo de gobernabilidad entre Unidas Podemos y Partido Socialista recoge en uno de los acuerdos que se tiene que compensar a esas familias, porque no, nada tendría sentido, nada tendría sentido en relación a estas inversiones que constantemente sigue pidiéndonos nuestro Estado, en, en pro de las energías renovables, si sí, a los pioneros no hay una justa compensación o un respeto a estas eh, fuertes inversiones que se realizaron. Por recordar las cifras, en la región de Murcia se invirtieron más de 2.500 millones de euros en solo un año por estas 15.000 eh, primeras familias pioneras que hicieron realidad algo muy importante, que fue un regalo al resto de ciudadanos, al resto de pymes de autónomos que vinieron después fue el abaratamiento de los costes de inversión en más de un 90%. Hoy construir un parque solar o construir una instalación de autoconsumo sobre la cubierta de una vivienda o de, o de una nave eh, eh, tiene una reducción de costes cercana al 90% de lo que hace 12 años costaron. Y eso no ha caído del cielo. Eso fue gracias a esa inversión de estos 15.000 familias murcianas que les estoy contando, que con esas eh, importantísimas eh, eh, inversiones y construcciones de los parques solares que vemos por, por por el entorno de nuestros municipios permitieron hicieron posible el abaratamiento de los costes y el avance tecnológico dado que hoy un panel tiene casi el triple de potencia de lo que tenían hace eh, una década al mismo tamaño desde aquí aprovechar para animar eh, sin duda a todos los que me estén viendo a toda la ciudadanía a pymes, autónomos, a, a, a quien, aquel que tenga un tejado bien orientado al sur, eh, animarle a que haga una inversión ética, una inversión que además tiene un reporte económico, un ahorro directo en el consumo de energía. Estamos hablando de que una vivienda puede abaratar perfectamente el 50% de la factura mensual eh, de luz. Igualmente, eh, cualquier empresa que haga una instalación sobre la, sobre la cubierta o el tejado de, de su actividad. Eh, es una, como digo, una inversión eh, que tiene dos componentes muy importantes. El primero es el ético. Eh, nosotros identificamos esta inversión como una inversión que ayuda al resto de ciudadanos que no pueden realizarla porque no tienen una, un tejado donde, donde ubicarla o la capacidad económica necesaria como abordarla. Eh, es decir, beneficia al conjunto de la sociedad dado que ayuda a combatir eh, los problemas derivados del calentamiento global y, en segundo lugar, tiene un activo muy importante, como digo, ahorros directos en el, en, el, en el consumo energético mensual eh, eh, que van directamente al ahorro de los costes de energía que hoy, como vemos, está eh, disparada en precio. Hemos visto escenarios de más de 100 euros megavatio hora. Contra ello, ¿qué se puede hacer? Sin duda alguna, instalación de energía solar fotovoltaica, porque además es muy modulable. Eh, eh, puedes instalar desde un panel a dos, tres, cuatro, lo que quepa en la cubierta o en el tejado de tu casa. Además, ahora recientemente hay paneles que permiten la integración en fachada para que de manera arquitectónica queden perfectamente eh, integrados y queden un conjunto arquitectónico más bonito si cabe. Es decir, todos son ventajas eh, de la tecnología renovable, sin duda alguna, y hay muchas modalidades de inversión. Como digo, la primera, directamente en la cubierta eh, de hogares y empresas, o bien la manera de invertir en el conjunto de un parque solar, eh, que es eh, lo que venimos defendiendo, para que eh, muchos ciudadanos puedan agruparse y eh, realizar una inversión conjunta de la construcción de un parque solar, vender la energía al mercado, percibir una justa rentabilidad por la venta de la misma en el mercado y eh, bueno pues recuperar la inversión que se hace. Esa es una modalidad de negocio que venimos defendiendo para que la región de Murcia sea titular de muchos proyectos de energía fotovoltaica y lo que es más importante a juicio de Ampier, propiedad de los murcianos. Entonces, podemos decir que ustedes subrayan ¿Sí? que renovables sí, que son necesarias, pero no a este modelo de macroplantas... Exacto. Somos muy críticos en el modelo que se pretende implantar desde el ministerio. Se está dando una, bueno, pues una eh, eh, un camino una de autopista al modelo de macroplanta, como si fuera el único modelo eh, posible para combatir eh, el, el cambio climático o el único modelo posible para eh, hacer realidad la transición energética hacia las energías renovables. Es importante que haya un número determinado de macroplantas porque es cierto que producen un volumen muy importante de megavatios hora en el sector. Pero ese no puede ser el único modelo a implantar en nuestra región y en nuestro país. Tiene que haber un mix, tiene que haber una combinación en el sector de las energías renovables que permita también la participación del ciudadano de familias, de pymes, de autónomos, que puedan hacer eh, en realidad sus ahorros en el sector de las energías renovables. Esto lo está pidiendo Europa insistentemente. Se tiene que acabar con el oligopolio que se ha implantado en el sector de las energías renovables, donde cuatro o cinco grandes compañías eléctricas marcan precios, marcan reglas de mercado. Eso no puede ser. ¿Y cómo se evita ese oligopolio? dando entrada, dando participación a miles de actores, a miles de partícipes, a muchas familias, a muchas empresas que puedan combatir, que puedan hacer efectivo una competencia real de oferta de energía en el mercado diario. Si no es así, estaremos al pairo de lo que deseen cuatro grandes compañías energéticas y cuatro grandes fondos de inversión que les interesa el modelo que conocen, el modelo de grandes centrales productoras de energía antes nucleares, antes hidroeléctricas y ahora parques fotovoltaicos y parques eólicos. Sí, a un número determinado de proyectos, pero no puede ser que toda la nueva generación sea de grandes proyectos porque va a caer en manos de los mismos operadores de siempre que ya sabemos cómo eh, marcan criterios y cómo marcan precios y siento lo que estoy diciendo porque lo conozco en profundidad, que nos llevan a pagar más de 100 euros megavatio hora en nuestro país. Uh -huh. Por lo tanto, y en resumen, para terminar, usted defiende que un desarrollo más lento hacia el camino renovable permitiría más oportunidades a las pymes de la región. Sin duda, eh, no tenemos una urgencia eh, eh, tal que debamos eh, eh, entregar toda la capacidad disponible de nuestra región o del resto del país para eh, construir de manera acelerada todos los parques solares en apenas dos años. España forma parte de la Unión Europea. La Unión Europea lleva un ritmo mucho más lento que nuestro país en la introducción hacia las energías renovables, hacia esa transición. Lo que Ampier está pidiendo es ir alineado con la Unión Europea y el resto del planeta en esos pasos que se están dando hacia la transición energética renovable necesaria, pero no de una manera dislocada, no de una manera sin control. Mire usted, a fecha de hoy, resulta que hay solicitados casi el triple de las necesidades de nuestro país para nuevos proyectos renovables. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es la hoja de ruta que ha marcado nuestro gobierno de cómo debe ser esa transición, prevé que de, de, de hoy a 2030 se tienen que instalar 32 gigavatios de energía renovable nueva. ¿Sabe cuánto hay solicitado con avales depositados en red eléctrica de España? Más del triple. 132 gigavatios. ¿Qué significa? Que algo no se está haciendo bien en el sector. Y además, la modalidad de esos 132 gigavatios, más del triple de lo que está pidiendo nuestro Plan Nacional integrado de Energía y Clima son en la modalidad de macroparques. Esa modalidad de macroparques que expulsa a las pequeñas inversiones, a los pequeños desarrollos, a los pequeños proyectos, causando un daño indirecto como es el control de mercado, impacto paisajístico y expulsión de la inversión uh -huh. ciudadana. Entendido, con el murciano Miguel Ángel Martínez Zaroca, hemos pulsado el sector de la energía fotovoltaica de los productores agrupados en Ampier. Son las y 9.48 minutos, vamos a hacer una pausa. Gracias, seguimos en contacto. A ustedes siempre.